Buenas tardes, buenos días. Estamos muy contentos de estar acá con todos ustedes. Eh, yo quiero agradecer especialmente a Claxo por la posibilidad de participar en este panel eh, y, y felicitar por la la enorme organización y por el, el haber hecho real este acontecimiento después de los dos años de pandemia que son realmente como mil, como varios siglos que hemos pasado. ¿no? Eh, mi nombre es Adriana Puirós, soy argentina y mexicana y... Bueno, nada, y trabajo en varias universidades. Yo quisiera en estos tres primeros minutos que vamos a tener, cada una de las académicas con las cuales tengo el enorme honor de compartir este panel, en los tres minutos iniciales, yo quisiera plantear las siguientes cuestiones. En primer lugar, yo creo que hay un agotamiento de la retórica, un agotamiento de la retórica acerca de la educación, de acerca del de proceso educativo que estamos viviendo desde que se consolidó la hegemonía neoliberal. Y me parece que nos tenemos que hacer cargo de ese agotamiento, ¿sí? es un agotamiento de la crítica eh, que de alguna manera se ha hecho circular y llevar la mirada hacia otro lugar que es el territorio, los territorios de América Latina, en donde se están realizando muchas experiencias. Y uso la categoría experiencia con la enorme carga teórica e histórica que tiene, que no puedo desarrollar en este momento, pero sí subrayando que hay experiencia, que hay experiencia en los educadores populares, que hay experiencia en los maestros y profesores, que de alguna manera han tenido que adaptarse no solamente a la hibridación de los dos años de la pandemia, sino ya desde antes han tenido que buscar nuevas formas de organizar la escena educativa, de organizar el vínculo educativo a medida que avanzaron nuevas formas, no solo tecnológicas, sino que ha habido una explosión cultural de, otro, de, de muchos tipos a los cuales me referiré en la segunda vuelta que tendremos para hablar. Creo que tenemos que ponerle atención a la dispersión de, las, de la experiencia de los sectores democrático populares. Tenemos que ponerle atención a lo que ocurre en los gobiernos democrático populares y tenemos que ponerle atención a las fuerzas de la reacción conservadora neoliberal que tienden a dispersar, que en lugar ¿sí? de permitir la articulación de las diferentes experiencias y repartir el término, ¿sí? Esas son fuerzas que tienden a la dispersión. Y creo que es inminente la necesidad de trabajar para lo colectivo, esto quiere decir trabajar para la articulación, para la articulación de lo que es diferente y sin embargo participa de ese enorme campo democrático popular, ¿sí? es decir, que tenemos que constituir políticamente y de manera política educativa como campo en América Latina. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar aquí este día. Yo soy Elsie Rockwell, aquí del país huésped. Y pues quiero decir que es un gusto estar aquí en esta que alguna vez también fue mi casa de estudio. Agradezco mucho al Claxo del honor de compartir esta mesa con Adriana y Nilma, queridas colegas del sur. Aunque, debo decir que cuando me dijeron que iba a ser en las islas, la verdad es que yo me imaginaba estar allá bajo los árboles, en la sombra, con todos así alrededor, en un diálogo de adeveras, y no otra vez en pantalla. Pero, ni modo, así son los tiempos. Cuando, este, ah, pero esto delata mi nostalgia, que alguna vez tú, fueron las escuelas en muchas latitudes, esa escuelita bajo el árbol, ¿no? En fin, este, parece que ya no existe, pero no, no todos saben que algunos maestros de a pie, algunos docentes de a pie, en estos tiempos de pandemia, reinventaron esa escuelita bajo el árbol, llevando su pizarrón a las comunidades, en estos tiempos en que los edificios escolares estaban cerradas. Bueno, ¿qué decir del derecho de la educación frente a esto que han llamado la pandemia y ahora le agregan la post-pandemia? Vamos a ver. Una primera cosa que quiero poner sobre la mesa es algo que sabemos todos los que somos antropólogos de la educación como yo. Simplemente, la educación es más amplia que la escolarización. Entonces, no confundamos, por lo tanto, derecho a la educación con obligación a la escolarización creciente. Como muchos en estos tiempos, me siento algo norteada, desorientada. Nos pidieron orientarlos a ustedes. Batallo con iluminar mi propio camino, me encuentro lejos de iluminar el ajeno. Me siento un poco mirando a través de un vidrio oscuro. Tal vez más bien a través de una pantalla oscura que no revela la realidad. No lo veo claro. Pero como se dice en las lenguas amerindias, que son mucho más sabias que las nuestras, al aseverar algo, como lo haré, el verbo obligado cuando uno va a empezar es, y sobre todo algo que no conoce muy bien, se puede traducir más o menos con la siguiente frase. Voy a hablar hasta donde alcanzo a mirar. Y con esa idea, pues me detengo ahorita para entrar a la segunda. Nilma. Bom dia, bom dia para todas las personas. Eu soy Nilma Lino Gomes. soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Vou falar em português bem devagar para que todos e todas possam me acompanhar, porque alguns colegas da Argentina e do México me falaram que é melhor falar em português devagar, despacio, do que em portunhol, porque inventamos palavras e as pessoas não entendem. Eu quero agradecer a Claxo, pela oportunidade de estar nesse momento, nessa nona conferência. Quero cumprimentar as minhas colegas, Adriana e Elsie, e dizer da minha grande alegria de poder ter um, um diálogo magistral, que o tema é a educação. E pretendo um pouco falar dessa minha trajetória, do meu lugar de mulher negra, professora universitária, ex-reitora, da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, uma universidade internacional especial criada no governo Lula para fazer a integração do Brasil com os países africanos de língua portuguesa e também como ex-ministra de Igualdade Racial e das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos da presidenta, democraticamente eleita no Brasil, Dilma Rousseff. Então, eu vou abordar um pouco na minha na minha fala com as minhas colegas, nesse nosso diálogo, é, começando pelo próprio tema das desigualdades educativas na pandemia e no pós-pandemia, indagando se nós, de fato, estamos no pós-pandemia. Na minha opinião, nós estamos num processo em que essa pandemia, infelizmente, vai durar por algum tempo e muitos dos impactos que tivemos no período mais cruel, mais duro dessa pandemia, nós estamos já vivendo nesse momento e que implica que nós teremos que reconstruir, não só no Brasil, mas nos outros lugares do mundo e, em especial, América Latina e Caribe, as nossas políticas educacionais e as nossas práticas educacionais. E talvez a melhor forma dessa reconstrução é ouvindo as educadoras, os educadores, os estudantes e as estudantes, as comunidades e aqueles que lutam por uma democracia no Brasil e por uma educação mais democrática, principalmente no nosso país, que estamos em tempos muito antidemocráticos. Muchas gracias. Bueno, ahora nuestros 15 minutos, ¿no es cierto? Para, para cada una, trataremos de tratar de ajustarme. Eh, pensando mucho en en el título de este diálogo magistral, Derecho a la Educación y Desigualdades Educativas en la Pandemia y en la postpandemia, eh, empecé a pensar, bueno, eh, a ver, hoy decimos muy fácilmente, hablamos muy fácilmente de, de derechos, de derecho a la educación, pero esto tiene una historia, ¿no? Eh, fíjense que hace 64 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, y en, en este tiempo, si en la mayor parte de los países de América Latina, la educación primaria se ha universalizado o está en camino de hacerlo. En tanto, en varios de ellos, se ha legislado extendiendo la obligación de cursar la educación media y la del Estado de ofrecerla de manera gratuita. En algunos, como es el caso de, de la Argentina, la educación superior pública es también tradicionalmente gratuita. En las estadísticas internacionales, nuestros países resultan, eh, obtienen resultados bajos en la escala referida a la aprobación del nivel y medio completo en el tiempo y en los criterios o de corte, los cortes etarios previstos en los planes de estudio. Si se toman más lapsos más prolongados, se visualiza que en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI, la tendencia fue hacia la mejora de la educación secundaria en la región. Téngase en cuenta que la educación primaria tardó alrededor de 70 años en alcanzar la universalización en América Latina y que solo recientemente, en este siglo, casi todos los países establecieron la obligatoriedad de cursar la secundaria básica y 13 de ellos la extendieron a la secundaria superior. Aún considerando que desde el 2013 se detecta una ralentización del crecimiento educativo de la región, era lógico suponer antes de la pandemia que mejorara la inclusión en el secundario completo, que ya era alcanzado por el 56% de los ingresantes en la región. Estudios recientes, por el contrario, proyectan un descenso que llegaría al 42% en el conjunto de América Latina. Permítanme ahora hacer un poco de historia. La educación pública es el espacio de lo común. El antecedente más directo del concepto derecho a la educación es la educación común. Este último concepto tiene casi dos siglos y es un legítimo hijo de la modernidad. La institución política que le dio le da sustento es el sistema escolar, en particular la educación pública. Debe observarse que la escolarización no es privativa del capitalismo, sino la más avanzada tecnología de distribución de la cultura de la sociedad moderna, capitalista o socialista. En uno y en otro modelo político-social, la educación común fue objeto de intervenciones que deben compararse y diferenciarse, pero este análisis excede a esta ponencia. Detengámonos en la mitad del siglo XIX con un ejemplo. En, en diciembre de 1864, el argentino Domingo Faustino Sarmiento, uno de los políticos que introdujo el término de educación común en la región, pronunció un discurso en el Congreso Americano de Lima donde, estoy salteando algunas partes, donde en párrafos históricos ¿sí? dijo que había que alcanzar, alcanzar gobiernos representativos sin privilegios, por elección popular, con la discusión libre de la prensa y todos los demás principios que constituyen la soberanía popular. Y al mismo tiempo agregó, voy a sintetizar la cita, que el pueblo está extraviado en sus ideas, el pueblo latinoamericano, irritado por pasiones, no será siempre instrumento de felicidad propia. Y su programa quedó realmente despejado, como el programa en general, el programa del liberalismo y luego del positivismo, cuando a continuación contrapuso nuestro, nuestro carácter de como latinoamericanos, depositarios ruinosos, ineptos, mala simiente de pueblos nuevos, rémora y estorbo de la acción general de la civilización. En el mismo programa que proponía para la educación latinoamericana, urgía a extender los ferrocarriles que transportarían productos primarios para la exportación y mercancías inglesas importadas que destruirían las industrias locales. Paralelamente, las escuelas llevarían la educación común a todos los habitantes. El término educación común carga con elementos que fueron determinantes durante más de un siglo, porque es un término que excluyó a las culturas populares reprimidas y subordinadas por la opresión colonial y por los gobiernos liberal conservadores post-independientistas. E incorporó una cultura sustentada en la idea de que el ciudadano debía cumplir con las leyes de la República, pero que era incapaz de gobernarla. En segundo lugar, la categoría educación común expuso la dificultad para poner en, en diálogo las culturas populares y locales con las culturas de las élites intelectuales, políticas liberal-conservadoras. ¿Qué concepción distinta, quiero decir, esta que simbolizo en, en, en, en Sarmiento, pero que fue típica del liberalismo conservador, a del Vasconcelos, de la Secretaría de Educación Pública, cuando movilizó a los maestros rurales que habían luchado durante la Revolución, mientras Sarmiento importaba maestras de los Estados Unidos para que fueran las fundadoras de las escuelas normales en la Argentina. El liberalismo conservador, el positivismo y el neoliberalismo son objetos distintos, pero guardan analogía en la actitud segregadora de aquellos sujetos a los que Simón Rodríguez señalaba como pobres indios desabrapados en su discusión con Paulo María de Santander y el liberalismo colombiano, con la oligarquía de Potosí y con todos los que se negaban a que, fueran sujetos, a que los sujetos populares fueran el corazón de los sistemas escolares de las nuevas repúblicas. Años después de la fundación de las organizaciones educativas escolarizadas, Varios de gobiernos democráticos y populares desplegaron políticas que convocaron a la inclusión de todos los sectores sociales en la escuela, hechos que provocaron, provocan un enorme malestar a los sectores más privilegiados y a las clases medias. Algo profundo de su identidad de clase se pone en juicio cuando sus hijos conviven con los desarrapados. Algo semejante al malestar que provocó hace no mucho tiempo, la coeducación y la apertura plena de las posibilidades educativas para las mujeres y los diversos géneros, cuando debemos advertir, no significa que haya cambiado la matriz patriarcal en la educación sistemática. La educación común fue un enorme avance en la organización de nuestras naciones. Sus fracasos fueron diagnosticados como individuales o bien como lamentable efecto de situaciones sociales inabordables. Por el contrario, quiero plantear que el diagnóstico de Sarmiento venía acompañado de dispositivos muy eficaces para producir una selección que se supusiera natural. El devenir de la educación desde entonces muestra, como todos sabemos, que quienes fracasan no han tenido acceso a elementos culturales que presuponen los programas escolares, que poseen saberes que no son los que tienen el estatus de conocimientos por parte del programa de la educación común, que en su herencia cercana aún perviven otras lenguas, que tienen que trabajar de manera remunerada o en tareas de cuidados, entre muchos otros factores. Veamos un algoritmo que da por resultado un fracaso escolar. El alumno pierde el hilo del discurso de una clase porque faltó, se distrajo, no entendió, no pudo articularlo con saberes propios. Se desconectó de la materia, fue castigado con una mala calificación. Falta clases, no recibe acompañamiento de la escuela, reprueba, acumula fracasos en materias en una área determinada. Repite, ya no es un alumno, sino que es un repetidor. Pierde a su grupo etario, bajo su, baja su prestigio familiar y social, abandona. Existen distintos algoritmos del fracaso, por raza, género, discapacidades, agenidad con las nuevas tecnologías, fracaso de enseñanza, bullying, acoso. He querido ilustrar una hipótesis, que es la de preexistencia de fisuras en la educación común y de dispositivos implícitos que operan en la selección de la población que sigue ascendiendo por la pirámide educativa, sin por ello descalificar el enorme avance cultural que significó la extensión de los sistemas escolares. Esta última advertencia es indispensable porque el neoliberalismo actual poder hegemónico sobre realidades materiales y subjetivas, pretende desplazar a los sistemas de educación pública, rechazando su llegada a las grandes mayorías y favorecer al mercado en el enorme negocio de la educación. El escepticismo muy característico de esta época impide muchas veces visualizar que no solamente el futuro no está escrito, sino que hay una larga experiencia de los sectores democrático populares en alternativas político-educativas y pedagógicas, de las cuales puede partir la reforma profunda que la educación latinoamericana requiere. En el año 2019 ya se presentaban al menos tres grandes opciones para los sistemas educativos latinoamericanos. No cambiar nada y dejarlo morir entregarlo al mercado o encarar una reforma que alcance, que, que se haga cargo de las fisuras fundantes, redefiendo la educación común. Precisamente porque estamos ante ataques frontales contra la escuela, contra el sistema educativo, contra el Estado, nos encontramos en la situación de tener que defender las conquistas liberales de hace un siglo y medio. Los gobiernos democráticos populares se enfrentan a la vez a reconstruir la responsabilidad estatal en la educación gratuita, obligatoria, laica, superando la desigualdad e incorporar los nuevos derechos de género, etnia, lengua, etc. Solo que con ello no alcanza porque han cambiado muchas cosas. Y concluyo porque creo que tengo solo un minuto. No solo la tecnología de la cual nos tenemos que apropiar para que la tecnología y sus poderes, los poderes en que está inscripta, no se apropien de nosotros. Tenemos que hacernos cargo de la pandemia, no podemos olvidarla, no podemos dejar de hacernos cargo de la experiencia de la pandemia. Y tengo una serie de puntos, ¿sí? una serie de puntos que dejaré por si hay tiempo después, pero sí quisiera terminar diciendo que es indispensable el que, transformemos la escuela, que la transformemos nosotros. Y cuando digo la escuela, digo la escuela, los colegios, la, la universidad, que transformemos el vínculo educativo, porque si no lo hacemos nosotros y no lo hacemos escuchando las experiencias antes que diciendo grandes discursos, si no vamos a la experiencia concreta, si, quien, lo que va a ocurrir es que esa acción profunda, subjetiva, del neoliberalismo, va a ganar el terreno de la educación. Muchas gracias. Muy bien, estamos coincidiendo, creo. Pero cuando pensaba en qué, en qué, en qué hablar, qué decir... Este, decidí compartir con ustedes más bien eh, lo que anda rondando en mi cabeza porque acabo de leer una novela y, y me hace mucho sentido. Este, cayó en mis manos así recientemente por al azar. Y, y bueno, no es cualquier novela, es considerada la gran novela americana en aquel colosio del norte que se adueñó del nombre de nuestra América, tal vez pensando adueñarse de todo el continente, ¿no? ¿Qué cuenta esta historia? Nada menos que la, que la historia que estamos viviendo en la actualidad, pero situada en sus orígenes en aquel país. Relata la historia de una de miles de familias que echadas de sus tierras en las grandes llanuras, emprendieron el viaje hacia el sueño dorado de las Californias. Llegan a trabajar a destajo a las cosechas de las agroindustrias y se encuentran ahí con el mismo desprecio que están recibiendo los migrantes al norte de toda nuestra América. Creo que algunos ya lo identificaron, las viñas de la ira de John Steinbeck. En los años 1930 se levantaron enormes tornaneras en una región llamada la Cuenca del Polvo. En la historia oficial fue esta desgracia natural la que provocó el desplazamiento de 5 millones de personas y la muerte de 2 millones. Más, en realidad, previa a la expulsión de los pueblos originarios de ese territorio anexado, estas familias habían recibido en propiedad hasta 100 hectáreas de tierras públicas cada una, bajo la condición de colonizarlas y de cultivar los granos que necesitaban las ciudades del este paulatinamente fueron endeudadas por los bancos y despojadas de sus granjas. Las nacientes agroindustrias del siglo XX acapararon grandes extensiones y mandaban a sus tractoristas a derrumbar las granjas, literalmente, despejando así los terrenos para la plantación de enormes cultivos comerciales. La novela de Steinbeck sintetiza una trama de muerte, hambre, miseria creciente de una familia que lucha por preservar lo más valioso, que llaman la dignidad. Los abuelos mueren en el camino sin recibir sepelio digno. Un hijo decide quedarse cerca del último río que cruzan para por lo menos tener agua y peces. El yerno desaparece, nadie sabe por dónde, dejando a su mujer, hija de la familia. Pereñada de ocho meses. El pastor, un loco que los acompaña, se entrega a la policía para salvar al protagonista, el hijo mayor, que es fugitivo de la justicia por haber matado a un policía asesino. A lo largo de la historia se va desplazando el centro de gravedad y autoridad de la familia, y esta es una parte muy, muy interesante porque inicialmente las decisiones se toman en un círculo de los hombres adultos que deliberan y deciden cuándo irse, dónde irse, qué hacer en siguiente paso. Pero paulatinamente se mueve hacia la madre, quien por su papel de alimentar y sostener la familia, se le otorga poco a poco el poder de la decisión. En un momento, Casey, el pastor renegado y el personaje más entrañable de la novela, cuando otros lamentan de las tormentas de polvo que los hicieron huir, afirma, la tolvanera no es el resultado, es el resultado, perdón, no es la causa. A lo largo de la novela esas causas van tomando forma, van siendo nombradas, banqueros, empresas, enganchadores, policías armados, ganancias aseguradas y salarios de hambre. Esas causas imprimen en la ira colectiva una conciencia que solo siendo un nosotros, solo por, menos, por lo menos dos y no uno, será posible resistir. Bueno, ¿qué tiene todo este relato con el derecho de la educación y la desigualdad en la pandemia y la pospandemia? Yo tiendo a ver la pandemia como la tolvanera de la novela. Ha sido la consecuencia, pero no ha sido la causa. Las causas de la creciente desigualdad de acceso a la educación pública, y además del sinsentido de cursar la educación formal obligatoria para muchos chicos, son anteriores a la pandemia. Nos llevan, como han dicho muchos, Adriana lo acaba de decir, a repensar todo, a repensar qué es realmente lo común. Pero además la pandemia, como la tolvanera, ha ensombrecido la luz solar. Ya no es posible ver el horizonte ya no es posible que sí, como si pensábamos verlo hace 25 años, cuando muchos de nosotros entonábamos, ya se mira el horizonte. Tanto hablar de la pandemia ha ocultado lo que ocurre debajo del polvo que nos nubla la vista. Ahora, hasta donde alcanzo a mirar, pues diré algunas cosas, algunas certezas que resuenan con lo que han dicho también mis colegas y compañeros. Primero, en este tiempo se han reconfigurado más allá de lo que comprendemos los espacios y los tiempos de la educación dentro y fuera de las aulas. Segundo, se ha intensificado la chamba el laburo, el trabajo docente, de una manera exponencial, sin que el tiempo dedicado tenga mucho sentido o haya producido frutos, porque la escuela no es una fábrica. Tercero, se han externalizado los costos de la escolarización. La escuela común, la escuela pública, si alguna vez fue gratuita, es cada vez más costosa para todos, en tiempo, trabajo y recursos directos. Y sin embargo, la escuela se mueve. En los pocos encuentros presenciales que he tenido con escuelas en meses recientes, vislumbro algunas cosas veo que los chicos y las chicas están contentos de poder regresar y se apropian en sus propios términos de esos espacios del aula o el patio que llegan a ser suyos como espacios comunes durante buena parte del día. Y no hay que olvidar esa construcción que los sujetos mismos, receptores de la educación, en la construcción de lo cotidiano escolar. Veo que los docentes enfrentan la heterogeneidad de sus grupos, que siempre estuvo ahí, pero se agudizó durante estos años, e inventan maneras de traducir los planes de estudio y programas que son imposibles e incomprensibles en algo que tenga sentido para sus alumnos. Veo también que los docentes están batallando todo el tiempo contra los hombres grises del sistema educativo que les roban el tiempo, exigiendo evidencias que usan para crear una ficción del éxito de su última ocurrencia de política educativa. Veo... <risa> Nos llegó a todos eso, ¿no? Veo que las familias y estudiantes luchan por conservar un poco de dignidad ante la obligación de permanecer en la escuela el tiempo necesario para sacar el certificado, cuyo valor de cambio está sujeto a la lógica del mercado laboral. Veo que ante el escaso valor de uso de los contenidos escolares que se imparten o que logran entender, muchos jóvenes optan en el camino, por otras vías de educarse e integrarse. Pero veo también que hay miles de jóvenes y jóvenes, cada vez más jóvenes, que están siendo desplazados, obligados a migrar o a vender su trabajo o sus cuerpos para poder comer. Para quienes una escuela común podría llegar a ser un posible refugio millones que están sin escuela en estos días, según las cifras de todas las fundaciones internacionales. Veo también, como dijo Adriana, que hay procesos cada vez más sutiles que están minando los recursos de nuestras escuelas, con la extracción de presupuesto público, de dinero familiar al intentar vender insumos de dudable calidad y de dudable utilidad en la escuela. Y por último, también he visto que han sido las, las mujeres, las mujeres cuya tradicional eh, rol es el alimentar, pero también los hombres que asumen esa carga. Son ellas las que han sostenido la educación en un sentido amplio. Durante estos procesos críticos, es, es un, una constante ahora pensar en la madre de familia también como maestra de sus hijos frente a las pantallas de la pandemia. Bueno, debo confesar que yo también sentía la esperanza de que la escuela pública que tanto he defendido volvería a lo normal cuando la pandemia terminara ahora el polvo me opaca la vista, solo me queda la engañosa pantalla a veces, que da una imagen distorsionada de esa realidad compleja. Regreso al paradigma indiciario de Carlos Ginzburg, que me dice, si la realidad es impenetrable, existen zonas privilegiadas, pruebas, indicios que permiten descifrarla. Como empezar a comprender las causas de todo esto. En este momento, las viñas de la ira me han ofrecido pistas. Temas como la reconfiguración de espacios de tiempos, la desposesión de tierras y saberes, el desplazamiento también masivo de pueblos, de gentes, las guerras permanentes que atacan a los más indefensos, los no están armados, y centralmente el capital entendido como una relación social con crecimiento circular que está avasallando todo, son centrales en ambos casos, la escuela y la novela de Steinbeck. Además, estos temas tienen larga historia de estudiarse desde las ciencias sociales de las izquierdas, mucho se ha denunciado al capitalismo o a su avatar el neoliberalismo en estos días. Pero yo diría, antes de saltarnos al tren y proponer todavía otra gran transformación con T mayúscula, otro nuevo modelo educativo también con mayúsculas, pensemos un rato... Si tenemos la capacidad de usar las herramientas conceptuales heredadas de nuestros maestros en las ciencias sociales, de nuestros grandes clásicos, para comprender a fondo las transformaciones que están sucediendo frente a nuestros ojos, aunque no los podemos ver claramente, incluso en los ámbitos escolares. Y me refiero a dos tipos de transformación. Por un lado, la profunda transformación, lo que Gramsci llamaba transformismo, generada desde arriba, desde los poderes, desde el capital. Yo incluiría la modalidad virtual, que ha redituado fortunas, como sabemos. Por un lado, esa transformación la tenemos que comprender mejor, pero también la transformación generada por las acciones tácticas de muchos otros, otras y otroas que los desencadenan en sus prácticas cotidianas y que también transforman procesos educativos dentro y fuera de las bardas escolares. Hacer este tipo de reflexión y estudio significa profundamente, justamente como decía Adriana, transformarnos a nosotros, transformar nuestras miradas y nuestro actuar. Muchas gracias. Muchas gracias Adriana, Elsie, yo quiero continuar nosso diálogo falando sobre a educação no Brasil e tenho certeza que alguns pontos serão comuns com a educação no México, na Argentina, em outros países da América Latina e do Caribe também, porque somos sociedades marcadas por um histórico de colonização, por um histórico de escravidão e no momento atual, marcados pelo neoliberalismo, como já foi falado aqui. Então, eu começo a minha fala dizendo para as pessoas que aqui estão e para aquelas que nos assistem pelo canal, né, em suas casas, em seus lugares, que nós não podemos, na minha percepção, na minha concepção, falar de direito à educação e desigualdades educativas na política pandemia e no pós-pandemia no Brasil e em outros lugares do mundo, mas especificamente no nosso país, sem fazer três ponderações. Quero fazer três ponderações. A primeira é que não há como falar sobre direito à educação e desigualdades educativas se não compreendermos que nós estamos em tempos de uma tensão, uma tremenda tensão entre neoliberalismo, neoglobalização capitalista e luta por direitos e por democracia. Essa tensão se acirrou nos últimos anos e principalmente no tempo mais duro de pandemia que nós vivemos na América Latina, no Caribe e no mundo. Também penso que não há como falar sobre o direito à educação e as desigualdades educativas se nós não entendermos que as desigualdades educativas se somam, fazem parte de um grande conjunto de desigualdades econômicas, sociais, raciais, de gênero, orientação sexual, campo, cidade, rural, urbano. Ou seja, nós falamos de uma interseccionalidade perversa. E essa interseccionalidade perversa marca a vida de todas, todos e todes. Principalmente dos coletivos sociais que historicamente são tratados como desiguais e que lutam historicamente também pelos seus direitos. E vou citar alguns deles no nosso país e que também se encontram em outros países. Os movimentos do campo, os movimentos negro, os movimentos afros, os movimentos de mulheres, os movimentos da juventude, o, os movimentos das pessoas LGBT que ia mais, os movimentos das pessoas com deficiências, com necessidades, né? Bom, o segundo, a segunda ponderação que eu faço é que a pandemia, ela, como vários autores e autoras já têm dito, ela evidenciou As desigualdades sociais e as desigualdades educativas que nós já vivíamos nos nossos países. Ela evidenciou e ela aumentou, agigantou essas desigualdades, principalmente sobre os sujeitos que mais sofrem com a ausência de um completo direito à educação nos nossos países. Bom, no nosso caso, no Brasil, nós temos impactos negativos sobre desigualdades educativas que já existiam e que nós lutamos historicamente para superar. Bom, nós não estamos, como eu disse, nesse pós-pandemia esperado como se a pandemia já tivesse acabado. O que nós vivemos hoje é um momento de uma diminuição dos impactos negativos da pandemia, principalmente nas formas de contágio, nas formas de transmissão, por causa da vacina e das lutas que vários países desenvolveram, no caso do Brasil, foi uma luta tremenda para que a vacinação fosse, de fato, uma política de saúde no nosso país. Tivemos muita dificuldade que as autoridades assumissem a vacinação nacional no nosso país. E sabemos que no Brasil e em outros lugares do mundo, o pró a própria campanha de vacinação contra a Covid-19 acontece de forma desigual, de forma irregular, dependendo do lugar onde as pessoas moram, dependendo de quem são esses coletivos. É diferente o acesso à vacina nos países do eixo sul do mundo, e dos países do eixo norte do mundo. E ainda convivemos com uma cultura negacionista que tem se expandido nos vários diversos lugares do mundo, principalmente apoiada pela extrema-direita, que se alastra em vários lugares e também no meu país. E a outra ponderação que eu quero fazer é de que o Brasil além de conviver com esse momento de é, desafios nesse pós-pandemia, vamos chamar assim, nós vivemos também com uma situação muito grave, que é a volta da fome. Acaba de sair uma pesquisa, alguns de vocês devem ter acompanhado, que o ano de 2022 marca o retrocesso da segurança alimentar no Brasil uma fome que nós já tínhamos superado por meio de políticas públicas e políticas sociais. Essa pesquisa ela vai mostrar que hoje nós temos 33 milhões de pessoas que passam fome no nosso país. E isso é muito sério. Tudo isso se mistura com os tempos de pandemia e os tempos de pós-pandemia e com as desigualdades educativas. Porque ao ler a pesquisa e ao analisar os dados, nós vemos que as pessoas que sempre sofreram, sempre sofreram, as pessoas pobres ainda sofrem mais, com a fome, com a volta da fome, e isso impacta a educação, impacta e aumenta as desigualdades educativas. Então, diante disso, eu penso que analisar a pandemia no Brasil e a relação com as desigualdades educativas não pode ser feito sem analisarmos o contexto que nós vivemos no nosso país, econômico, político, social, cultural. É um contexto de ataque ao Estado democrático e de direito que vivemos. E esse contexto, ele tem se tornado insuportável para aqueles e aquelas que lutam por direitos no nosso país, principalmente para as mulheres, principalmente para as populações indígenas as populações quilombolas, palenques, a negros e negras, jovens, pessoas com deficiência. E que contexto é esse? Nós vivemos no Brasil desde 2016, como todas e todos e todos devem saber, um contexto de um golpe parlamentar que retirou do poder do Executivo Federal a primeira mulher, graças, a primeira mulher presidenta do nosso país. E eu quero chamar a atenção de algumas características desse golpe e que tem a ver com as desigualdades de um modo geral e com as desigualdades educativas em primeiro lugar. É, esse golpe ele é parlamentar, econômico, capitalista, midiático, jurídico, de raça, de classe, de gênero, heteronormativamente orientado, fundamentalista cristão. E são vários desses grupos que hoje ocupam o Ministério da Educação no nosso país. E são vários desses grupos que hoje dirigem, digamos assim, as políticas educativas do Brasil. E isso é muito sério. Então, nesse sentido... É, eu quero chamar a atenção de que esse processo político social de 2016 abriu o caminho para a ascensão da extrema direita ao poder nas eleições de 2018. E é essa extrema direita no poder que assumiu as, a, as eleições, o Executivo Federal em 2018, que hoje tem implementado um desgoverno no nosso país. E esse desgoverno, Dele faz parte um ataque às políticas sociais que vínhamos implementando com muitos desafios, mas sim com uma orientação mais democrática. E dentre essas políticas, nós temos uma lei que foi aprovada logo após o golpe, chamada Lei do Teto de Gastos, que congelou por 20 anos o investimento do recurso público do nosso país em áreas sociais prioritárias para a democracia e para o direito das populações, como saúde, como educação, como segurança. Então a pergunta é, que política educativa em tempos de pandemia com ascensão da extrema direita ao poder? Que políticas educativas e que desigualdades que podem aumentar ainda mais diante dessa orientação política? E quem faz a luta política, os movimentos sociais, os sindicatos democráticos, as educadoras, os educadores, grupos de pesquisa, universidades, pessoas que são aliadas da democracia, que hoje no Brasil lutam incansavelmente, acionam a justiça e a parte da justiça que não está contaminada desde esse período do golpe. Tem sido muito duro. Se tem sido muito duro para nós, que somos as educadoras, os educadores, imaginem para as crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão na escola pública, que abandonaram a escola pública ou foram abandonados em tempos de pandemia e muitos que não voltaram e não sabemos se todos voltarão nesse momento que vivemos agora. Indo um pouco mais para frente nós tivemos cortes gigantescos no orçamento da educação. Para vocês terem uma ideia, no dia 27 de maio, nós tivemos um corte de 3 bilhões no orçamento do Ministério da Educação e do Ministério de Ciência e Tecnologia no nosso país. As universidades responsáveis pelas licenciaturas, pela formação inicial de professoras e professores, têm sido fortemente abaladas, tanto na pesquisa, quanto no trabalho da extensão, quanto na sua própria sobrevivência, principalmente as universidades federais no Brasil, que a partir do ano de 2012, implementaram políticas de ações afirmativas por lei e por direito, voltada para as populações de escola pública, pobres, negras, indígenas, e pessoas com deficiência no nosso país. Caminhando, é, algumas pesquisas têm mostrado, e eu cito aqui umas de, uma de Luciana Galzenaro, num dos seus artigos publicados na revista Argumento, em que ela chama atenção de que nesse processo o significado da escola brasileira tem sido abalado e muito. Vivemos hoje no Brasil as escolas com uma obrigatoriedade de implementar a base nacional comum curricular, fruto de grande discordância dos profissionais da educação, porque entendemos que é uma forma de proposta curricular esvaziada de todo um sentido que nós lutamos para que a educação pública possa ter para aqueles e aquelas que a frequentam. Nós temos uma situação, que foi a situação dos docentes e das docentes na pandemia, uma situação muito séria do ensino remoto, que tem sido, de alguma forma, anunciado como uma salvação ou como uma possibilidade de trabalho docente, inspirado no que foi a pandemia, mas sem as menor, a menor condição de trabalho salarial, de justiça para professores e professoras exercerem a sua atividade. Porque hoje, após os tempos de isolamento em que o ensino remoto foi uma necessidade, temos a iniciativa privada, grupos da iniciativa privada, muito interessados na continuidade desse tipo de ensino, ou no ensino chamado híbrido, e tivemos muito mais atenção das autoridades educacionais no tempo da pandemia mais forte em relação à escuta de organismos internacionais, de organizações não governamentais, de grupos privados, dando orientações, por exemplo, sobre como conduzir a educação brasileira e pública nesses tempos. E temos aí uma tentativa de uma retomada do ensino à distância como se fosse uma forma mais moderna, digamos assim, tecnológica, de implementar a educação no nosso país. Quero falar também, caminhando para o fim, que a distância entre estudantes pobres e estudantes de classe média aumentou nesse momento e no que estamos vivendo não só no nosso país. Aumentou as desigualdades educativas, elas se intensificaram e elas atingiram a vida das famílias. E esse histórico de exclusão escolar, ele se acirrou ainda e quero finalizar citando um estudo da Unicef, que eu sugiro que as pessoas possam consultá-lo, chamado Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, de abril de 2021, que se baseou em dados da pesquisa do IBGE, que estima que 5 milhões, 5 milhões de crianças e adolescentes de, 7, de 6 a 17 anos, declararam não frequentar a escola, ou que frequentaram a escola em tempos de pandemia, mas não tiveram as suas atividades escolares disponibilizadas. Desses mais de 40% eram crianças de 6 a 10 anos. Uma faixa etária que nós, no Brasil, tínhamos conseguido universalizar um pouco mais. Então, nesse sentido, eu quero chamar a atenção de que as crianças pobres, indígenas e negras, segundo a pesquisa da Unicef, são as mais atingidas. E o que fazer diante dessas desigualdades? A minha pergunta é, qual direito à educação tem sido garantido. Como nós que lutamos por uma, por uma sociedade democrática e pelo direito a uma educação democrática, pública, laica, que reconheça a diversidade, podemos nos articular em tempos tão antidemocráticos como no caso do Brasil e em outros países da América Latina e no Caribe, como cidadãs e cidadãos, como sujeitos sociais que podem e devem lutar pelos nossos países e, principalmente, junto com as pessoas que mais sofrem. No Brasil, nós precisamos de uma transição democrática urgente. E eu termino dizendo que nós precisamos eleger, no dia 2 de outubro, Lula, presidente do Brasil e retomar as políticas sociais. Muito obrigada. para Bueno, eh, han sido tan interesantes las dos intervenciones de mis colegas que la verdad es que en dos minutos no voy a poder decir mucho porque dan realmente como para, para que sigamos luego conversando y trabajando mucho tiempo. Nada más voy a elegir algo de lo que quería decir que, que es lo siguiente... Tenemos todos los, los educadores una primer tarea y esa es la inclusión de los que no están. Pero entendiendo que inclusión no es solo la educación, la inclusión, inclusión física, aunque la sola, decía yo hace un rato, la sola inclusión ya remueve, remueve el estómago de los sectores dominantes, ¿no? Pero no basta, o sea... Tenemos que repensar la categoría inclusión, ¿no? O sea, que inclusión en un sentido de que, que lleve a transformar, a transformarnos a nosotros también. No es simplemente que aquel niño, aquel adolescente, aquel adulto que no estaba en el espacio escolar pueda ser incluido, pueda venir físicamente, sino que es es el que transformemos desde el punto de vista de los currículum, de los rituales, de la lengua, del vínculo, etc. ¿sí? Que nos transformemos junto a él porque él también se transforma. Porque él, ella también, ella, él, él y él también se transforman cuando entran a los espacios de la educación pública. Nosotros tenemos que transformarnos también. Eh, quiero una segunda cuestión, eh, y la digo con una anécdota el otro día en una reunión de eh, senadores de la provincia de Buenos Aires con adolescentes, en donde todos los adultos les decían a los adolescentes, bueno, el futuro es de ustedes, se levantó una niña, un minuto, sí, se levantó una niña y dijo, ustedes nos dicen que el futuro es nuestro, pero es que no nos dejan participar en, a, en armar ese futuro, ¿sí? Y algún adulto dijo, y nosotros nos vamos quedando afuera, de donde el diálogo intergeneracional es muy importante. Yo pienso siempre en, lo, en, en los viejos amautas, ¿no? En los viejos amautas. Y así como desde la tercera edad les digo, escuchen los jóvenes, escúchennos, escuchen la historia. Y nos digo a nosotros, contemos la historia. Y también nos digo a nosotros, Escuchemos a los jóvenes, no simplemente de manera automática y ritual, escuchemos, tratemos de entender, tratemos de entender que su cultura es otra y tratemos de trabajar juntos para construir una nueva cultura para América Latina. Muchas gracias. Bueno... Bueno, bueno, ¿sí se escucha? Porque se cayó este micrófono, no sé. Este, Bueno, igual este, es un gusto con, conversar, quisiéramos tener más tiempo, pero ya lo haremos después en el café, este, porque son fascinantes las, las ideas que se han planteado aquí con mis colegas. Este, con yo creo que tenemos que tomar muy en serio lo que ha planteado Nilma, de que las desigualdades en nuestro país son económicas, sociales y políticas, ante todo. ¿no? Y, y no ir con la finta de que resolviendo la desigualdad educativa, desigualdad educativa se llega al progreso del país, y etcétera, etcétera, como eh, se plantea muchas veces en el discurso político. ¿no? Lo básico es bueno, salud, alimentación, este, la, los derechos vitales de todas las poblaciones que impactan pues, en su trayectoria educativa. Me quedo también con las tensiones de la interseccionalidad y con el gran dilema que estos plantean este, por la diversidad, pero también pensando en una gran coincidencia de conciencias colectivas de los diferentes movimientos, cómo eso eh, se traduce en el deseo decimonónico de una escuela común, de un espacio común realmente para la educación pública. Es un dilema que todavía no hemos resuelto los que hemos pensado sobre educación y bueno, tiene razón Adriana, les toca a los jóvenes tomar la palabra. Tercer punto muy rápido es esta cuestión de la privatización que hemos mencionado todos, yo más sutilmente tal vez, pero esta injerencia también de intereses que ven los recursos enormes que se destinan a la educación pública como un botín de guerra, como un botín posible a tomarse, eh, no, no van a comprar la educación pública, la SEP, como comprar un Pemex, no, no, no, no es eso, este, lo que van a hacer es extraer, vendiendo todo tipo de cosas, vendiendo sus servicios y sus ideas y sobre todo su tecnología, con la promesa de que eso va a resolver los grandes problemas. Yo le apuesto todavía a la educación esencialmente presencial y en un lugar común, con la interacción cotidiana de docentes de toda edad con otros sujetos. Y no creo que sea, puede, se pueda sustituir por nada. Muchas gracias. Bueno, creo que todas, todos y todos vieron que tenemos puntos comunes en eso, trajetória la trayectoria de la lucha por el derecho a la educación em nossos países, assim como pontos específicos das nossas histórias, da, da, do processo de construção dos sistemas de educação, dos nossos países também. E eu queria é, ponderar, deixar como reflexão, é, dois aspectos. Um primeiro, que eu penso que é para todos nós, e todas e todes, que a situação da pandemia, ela mostra para nós que há uma relação muito forte entre pobreza, raça, gênero, exclusão escolar, localização geográfica. Há uma imbricação perversa. E penso que as nossas análises educacionais, elas têm que, nesse momento agora, ficar ainda mais consistentes e mais complexas para que a gente possa entender o fenômeno educativo, as políticas educacionais, a escola, os sujeitos e as sujeitas dessa escola com esse olhar já cheio repleto dessa complexidade. Me entendes? Entendem? As nossas pesquisas hoje, eu penso, não podem mais ser as mesmas. Nós não podemos analisar a educação dos nossos países, principalmente nos tempos em que vivemos, com todo o capitalismo cada vez mais selvagem, o neoliberalismo, a força das lutas democráticas, não é isso que nós estamos fazendo aqui, nessa nona conferência? Essa nona conferência é uma organização de forças democráticas, de pessoas que lutam por direitos nos nossos países, e que para que aqui nós nos fortaleçamos umas às outras e uns aos outros, e possamos construir com estratégias novas de enfrentar as dificuldades e as desigualdades. Porque os desiguais e as desiguais não estão todos aqui conosco. Não podem ser vistos como destinatários das políticas que nós vamos pensar nos gabinetes, nas universidades ou no campo das políticas públicas, como fazer que os chamados desiguais e as chamadas desiguais também sejam ouvidos e ouvidas naquilo que sofrem, naquilo que vivem e como entendem a educação e o direito à educação? Acho que essas são questões que nós temos que nos colocar. E as nossas pesquisas, elas têm que ser outras. As nossas categorias analíticas têm que ser mais ricas e dar conta da complexidade que é a realidade social. E finalizando... Eu acho que, além da inclusão, e com toda a discussão que nós fazemos, que essa inclusão não é só física, os movimentos sociais, eles me ensinam que querem mais do que serem incluídos. Os movimentos sociais me ensinam que o que eles querem é transgredir normas e regras coloniais. E eles querem, além de transgredir, serem sujeitos que pensem as políticas e não apenas sujeitos que as políticas sejam direcionadas para eles e para elas. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada.